Exactamente. Y ahora vino Pablito. Pablito que nos debía ya la, la visita, que no había venido hasta, hasta el momento en este nuevo ciclo. Y te tenemos hoy acá. ¿Cómo estás, Pablito Luro? Buen día. Buen día, Nancy. Hola, Pablito. Buen ¿Cómo día, Nico. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bien. Bien? bien, dejemos todo lo que hablemos afuera. Sí, y no, tengamos no, no. la nota porque si no, Nancy sí, va a ser bravo. bravo ¿eh? sí. Yo sí, le digo, bravo. menos mal que no salió nada al aire de lo que veníamos hablando, uh -huh. porque si no, estaba complicado. Lo dejo uh -huh. para que ustedes después lo cuenten en <ríe> las redes. ¿Cómo arrancó el año el señor Pablo Uru, ¿Tranquilo? bueno mucho laburo. Uf, sí, la verdad que, bueno, justamente uh -huh. estaba contando de eso, recién en abril me iba a tomar una semanita de vacaciones. Uh -huh. eh, a ver, siempre cuando hablamos de Valerza y este crecimiento sostenido de la empresa... Y cuando yo digo que detrás de cada inversor hay una historia, no es un speech comercial. Nosotros estamos muy pegados al inversor, con el día a día. Vieron que enero, febrero y marzo fue como octubre, noviembre, diciembre. Sí. Sí. Vos veías, prendías los noticieros, hubo mucho tema con el tema de las estafas piramidales. Uh -huh. Hubo un montón muy de intenso. temas donde también el dólar llegó a 220 pesos. Sí. Entonces había que estar muy pegado al inversor. Entonces yo prometí que cuando se cierre el acuerdo... Ahí me voy a tomar una semanita de vacaciones. Uh -huh. Bien. Así que, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de algo que... Uno en Argentina dice, bueno, perfecto, a ver, se cerró el acuerdo con el fondo. Listo. Club de París, arreglado. Uh -huh. Pero, y decís, bueno, y ahora entra el tema de la soja, el trigo, los commodities en el mundo, con la guerra que hay entre sí. Rusia y Ucrania. ¿Y qué pasa en Argentina? Una palabra de nueve letras que se llama inflación. Yo no quiero... Saben que siempre le hablo a Doña Rosa, que está del otro lado, pero el público no se renueva, muchos no me conocen. Siempre trato de venir a hablarle a la gente que está del otro lado con lo que va a pasar. Ya van cinco años que venimos. Sí. Y que no es que las cosas terminan sucediendo como nosotros decimos, sino que, bueno, es normal cuando uno trabaja, que lea mucho, que sepa qué va a pasar, ¿no? Y, bueno, sepan que lo que hoy van a poder comprar con 10.000 pesos en un año le va a salir 15.500 pesos. Vamos Ajá. a atravesar el año, para mí, de los últimos 15 años, el más fuerte de inflación. ¿Va a, Va a ser un... este? Va a ser este. Ajá. Así que si yo siempre, me acuerdo que la vez pasada le decía, ahorren, inviertan. ese ahorro poner un canuto, ponerlo abajo del sillón? No, ¿Ara? sácalo. Si está en la heladera, de la... si está, no sé, abajo del colchón, claro, sí. sácalo. Entonces, este año lo que tenemos que tener es muchas herramientas para afrontar la inflación. Una inflación que está hace 70 años, ¿no? Uh -huh. Lo hablamos sí. siempre. Yo digo, ¿cuál es la forma de combatir la inflación? en la persona de a pie, como nosotros. Bueno, asesórense, eh, uh -huh. fíjense cómo pueden hacer, no solamente hoy mover el dinero en pesos, sino también mover el dinero en dólares, con una proyección de Estados Unidos que lo hablamos el año pasado y terminó ¿Sí? en el 7%, ¿Sí? y va ajustada a un 8,5%. Entonces, ¿qué hay que hacer este año? ¿Qué tenemos que hacer aparte de sacar este canuto y también moverlo? Tomar algunas medidas, ¿no? Algunas medidas como... Yo tenía un amigo que en su momento lo cargaba y me decía, mira, yo al principio de año compro los regalos de toda la familia para todo el año. Ajá. ...voy al supermercado y si veo que hay un 2 por 1 lo hago 6 por 3 Compro 6 sí. y pago 3. Sí. Y vamos a tener que empezar a tener este tipo de, de medidas. Aplicar. Si nos vamos a la mañana, vemos la luz, apaguemos la luz... ...porque eso nos va a pegar en el gasto de, de energía. Entonces, este año va a ser muy difícil. Vamos a tener que afrontar un año con mucha inflación. Es fundamental de en serio que nos queme la plata... ...tanto en pesos o en dólares... Puede ser comprando un lote, puede ser invirtiendo, comprando mercadería revendiéndola, haciendo la oportunidad por tener un... Siempre cuando hay crisis hay muchas oportunidades, uh -huh. uno puede tener un negocio propio. Pero lo que quería venir más que nada a decir era eso, prepárense para un año inflacionario muy alto, muy alto, y hay que estar bueno preparado con muchas herramientas uh -huh. para el día a día, ¿no? Sí y hoy en día me parece que ya el argentino no se puede eh, quedar no con una cosa siempre tenemos que estar buscando o alternativas sí. eh, viendo qué más podemos incorporar a, a la economía familiar a la economía individual de cada uno pero es como que eh, ya no nos podemos si se quiere disfrutar de un solo trabajo uh -huh. y hay que diversificar estar ahí en todos lados mirar observar no sé si ustedes lo ven igual sí totalmente yo me acuerdo cuando era más chico y trabajaba en el banco la gente tenía su plazo fijo porque con sus intereses no sé, se daba algún gustito. Claro. Hoy tenés las colocaciones hechas exclusivamente para que no perder el, el peso, ¿no? Para no perder Ajá. la evaluación. Pero sí, coincido 100%. Y esto, a ver, justo lo hablamos antes. Yo estuve tres meses, en enero, febrero y marzo, eh, en Buenos Aires, con todo lo que le contaba sobre todas estas estafas piramidales. ¿Y por qué se dan también? Porque las estafas piramidales no se dan solamente en los segmentos bajos, medios, se dan en todos lados. Hay gerentes de grandes Ajá. empresas que vos decís, ¿cómo? Si vos estudiaste, ¿pero cómo caíste...? La avaricia, el, el sí. argentino quiere constantemente decir, bueno, pero una forma de decir, me pagan tanto y es bueno, y le gano claro. la inflación, no, Eso, lo que Pablo, mucho abarca. La, la, la necesidad también creo que lleva a que, lamentablemente, uno eh, está tan urgido de, de mover el dinero para tener, como vos decís, un poquito más para ganar a la inflación o para que llegara fin de mes, que decís, bueno, caes en este tipo de estafa, que lamentablemente después te agarra la cabeza porque perdiste todo. O sea, no es que ganaste un porcentaje claro. más, sino que lo perdiste todo. Sí, sí, tal cual. Eh, por eso es fundamental el tema del asesoramiento. Uh -huh. Yo si agarro un clic mío, digo, decir 50 veces cada vez que vengo, asesórense en, eh, el asesoramiento es sin costo. Recuerden que yo siempre digo que puede invertir cualquier persona... La idea es que vos comiences a invertir. Obviamente que cada vez hay más gente invirtiendo, siempre lo, lo hablamos. Pero bueno, esto de Buenos Aires me sorprende también porque uno dice, yo digo, tanto el porteño como el jujeño, le falta mucha educación financiera. Le falta muchísima sí. educación financiera. Y también, ¿qué pasa, Nico? Que eh, cuando hablamos en un principio de esto de enero, febrero, marzo, de este crecimiento, es necesario el servicio. Es necesario que alguien te escuche que alguien uh -huh. sepa qué te pasa, si vos tus inversiones las necesitas para pagar el colegio de tus chicos o es un sobrante que querés ahorrar y comprar dólares. Claro. Si vos no hablás con la persona, entonces las grandes corporaciones uh -huh. se automatizaron tanto que ya perdieron el contacto con la gente. Uh -huh. El cara a cara, claro, el famoso la, cara a cara. Lo hablaba sí. yo antes uh -huh. de la pandemia, después de la pandemia, con la guerra de Rusia y Ucrania, lo que pasa, vos siempre necesitas asesorarte. Ahora vos me puedes decir, en Jujuy hay un público conservador, sí, y en Buenos Aires también lo hay. Claro. Porque hay gente uh -huh. que, por ejemplo, trabaja y me dice, mira, Pablo, yo voy hasta donde va mi escritorio. De finanzas no entiendo nada. Claro. Bueno, por eso te decía esto de estar muy pegado al inversor. Que esas nos, por eso nos convertimos en la primera alternativa de inversión no bancaria de la provincia. Uh -huh. Cuando usted me dice en el crecimiento, ¿se debe a eso? Uh -huh. Es particularmente que nunca perdimos... Eh, a ver, el contacto con el inversor. Yo hace varios años vine y dije que los grandes perdedores de la pandemia iban a ser las grandes corporaciones porque se iban a alejar de la gente. Uh -huh. claro. Que es donde entramos nosotros, la fintech, en ese territorio. Y si a eso le sumás un servicio, una confianza de, sí. cumplimiento de la empresa, es clave siempre el crecimiento. Y, y Diego, ¿cómo, eh, perdón Pablo, ¿cómo hacemos? Porque surgen siempre, y más por las redes sociales, esta oportunidad esto de, de venir, ganar en dólares, sumate a mi equipo... Hay ¿No? algunas que eh, serán reales, otras que no. ¿Cómo hacemos para, para, para poder no caer, confiar ¿no? y no uh -huh. caer siempre? ¿Vamos a, con alguien que sepa como ustedes? Sí, nosotros generalmente, no sé si está bien dicho la palabra salvar, yo tengo muchísimos inversores que me cuentan y yo trato... A ver, uno, el inversor siempre lo asesora, ¿no? Después es el que decide es el inversor. Claro, yo no puedo sí. estar diciéndole después, ah, viste, viste. No, no. A ver, yo te puedo asesorar. Yo sé... Claro, yo siempre digo de que cuando vos te pagan más por llevar gente que, por el, que el producto que vendés es un indicador, eso me estás preguntando. Uh -huh. eh, siempre a nosotros nos consultan, obviamente que a mí me encanta tener un inversor diversificado, eh, con los huevos en diferentes canastas, por eso siempre le digo, bueno, si yo soy el de más de tu confianza, tráeme el papel, fíjese en los instrumentos, fíjese en que firman. Bueno, nosotros uh -huh. estamos a veces también para eso, ¿no? Para dar una mano a, a, al inversor. Y que siempre, bueno, entienda en qué está invirtiendo, ¿no? Porque lo hablamos varias veces de hacer este test, ¿qué tipo de inversor sos, no? Porque claro. hablamos muchas veces que si viene un inversor que recién cobró un seguro de vida y vos lo pones todo en Bitcoin, y está jugando a la timba, claro. porque claro. no sabés. Ahora, ¿qué necesidad tenés vos? ¿Para qué necesitas la plata? ¿El dinero? Bueno, hay, por eso la charla es fundamental, para saber qué tipo de, de inversor sos, si sos un poquito más jugado, si sos más Ajá. conservador, ¿está bien? Pero siempre, bueno, tratamos que el asesoramiento de la empresa, tanto Facundo, Lara, Agostina, es sin cargo Uh -huh. Llaman a la empresa, los buscan por redes sociales, se juntan con un asesor. Es lo mismo que hablamos la vez pasada sobre cómo veíamos esa tormenta, hacia dónde vamos esos tres meses que estuvimos jugando. Bueno, terminó pasando eso. Lo que ¿Sí? pasa es que la tormenta se alargó enero, febrero y marzo porque claro. no hubo un cierre con el FMI. Pero bueno, ahora hay que buscar estos puntos porque... Va a entrar el dinero de la soja, del trigo. Vieron que el precio del dólar... Acuérdense que en octubre del 2020 yo vine, estaba a 195. Le dije, frenen un poco porque este no es el precio, ¿no? Claro, eh, va, va a ser más alto. Y sí. lo mismo pasó ahora en enero. En enero, uh -huh. 224 claro. pesos. Uno, cuando tiene la relación con el inversor, le dice, no, pará. No es el momento. Pará. No es el precio. Yo a veces digo que lo que hoy parece caro en seis meses va a ser barato en Argentina, ¿no? Pero, uh -huh. indudablemente, hay que saber cuándo hacerlo. No que claro, no lo hagan, bueno. sino cuándo uh -huh. lo hagan. Y ese cuánto se traduce al asesoramiento nuestro. Claro, sin duda. Y eso, esas herramientas te, la, te las brinda Valerza. ¿A dónde puede ir la gente, de Pablo, para buscarlos? ¿Dónde los busca? Los puede encontrar directamente en Alvear 499, uh -huh. de 8 a 13 y de 14 a 17. Ahí está Facundo Travaini, Lara Paricio y Agostina Grifasi, que los pueden asesorar sin cargo. Conéctense en antes pidan un turnito y hablan con los chicos, ningún tipo de problema. Bien, y en las redes sociales también, ¿no? Están siempre activas eh, en Valersa. En Así la... es, en arroba Valersa Inversiones, en, también en Facebook, en YouTube, se suben estos videos, sí. también Ajá. en Twitter, en LinkedIn, nos pueden sí. seguir. Pero bueno, eh, un poquito de lo que dejemos a la gente, claro, este año de que hay que ajustarse el cinturón Ajá. y que la inflación va a ser muy dura. Por uh -huh. eso el consejo es, tengan lo que tengan, sáquenlo y muévanle, muévanlo. En pesos o en dólares hay que mover la plata. Lo venimos hablando hace años, cuando me acuerdo que hace claro. dos o tres años alguien de afuera me dijo que estaba loco por decir que los dólares se iban a devaluar y se devaluaron. Claro. Bien, sí. Llegaron para eso, así que están subiendo la tasa de interés en todo el mundo. En Chile subió el 7% cuando siempre se mantuvo en dos. Así que bueno, nosotros de nuestro espacio, como siempre digo con Diego, eh, no somos genios financieros. Leemos todo el día. Estamos todavía leyendo, tratamos de estar adelantado, y le cuidamos la plata a la gente como si fuera nuestra. Ahí está la clave, sí. no hay otra. Y, y Diego creo que una, una cosa clave, ¿no? Pablo. Que, que eh, Pablo. Sí. No, Pablo, eh, creo que vos lo decís, ¿no? Si bien estamos en un momento de crisis, también pueden ser grandes oportunidades. Entonces no cerrarnos en esto de que no, no tengo que ahorrar y guardarme yo la plata, sino que quizás moviéndola también podemos uh -huh. llegar a ganar y, y esa, ese es el objetivo. Tal cual. Igual siempre hablamos lo mismo los tres. Las crisis están hace 70 años en Argentina sí. con la inflación. ...está bien, así que hay que acostumbrarse... ...tomar las herramientas, escuchar a la gente que sabe... ...y asesorarse, total, es sin cargo. A no preocuparse, sino a ocuparse... Uh -huh. ...es un año, como dijo eh, Pablito recién... ...es un año complicado. A decir ¿Eh? Diego no, a no no, no, no, no, no, no quería errar. Es que hace mucho que no viene. Sí. Eh, hay, hay, que, hay que ocuparse, entonces es importante... ...el asesoramiento, sí. como, como dijo Pablo recién... De, ...de Valerza, de una empresa... ...que tiene la confianza de los inversores... ...la confianza del jujeño, de la jujeña... ...así que está bueno también acercarse a las oficinas... Y lo bueno es que es sin, sin cargo. O sea, vos vas, consultás, preguntas lo que querés y no tenés que pagar nada, ¿eh? Y ahí te, te van guiando. Pablito, un gusto. Gracias por habernos acompañado. Gracias, y te esperamos cuando tengas un tiempito claro. por acá, por Jujuy. Pues sé que viajas mucho hacia Buenos Aires. Dale. Te, te acercás para acá, por que la 7.9. Me encanta y me siento cómodo en Canal 7 siempre. Gracias, gracias por haber venido. Gracias, Escucha, así te despedimos. ¿Eh? Y a toda, la familia, a toda la familia de Valerza, que por supuesto siempre nos acompaña y nos enseña. Eso sí, es lo bueno. importante.